Fibirella Martín, soy dinamizadora del plan comunitario Proyecto Hogar Palma Palmilla, también eh, colaboro y, y soy parte de, de Onda Color y hoy vamos a hablar sobre la ODS número 10, que es eh, reducción de las desigualdades. El plan comunitario es una forma de trabajar, ¿qué es lo que es realmente? Es un proceso de desarrollo participativo en los cuales pues, hay, confluyen muchísimos agentes que son vecinos vecinas de una zona para transformar, en este caso es Palma Palmilla, eh, asociaciones que trabajan aquí en el barrio y administraciones. Y todos juntos lo que hacemos es intentar de, eh, lograr o buscar la transformación del entorno, de todo lo que es eh, el, la, la zona. Las acciones que se llevan a cabo aquí es eh, todo un proceso integral, se trabaja todas las temáticas. Con esto quiero decir eh, empleo, seguridad, vivienda, salud, juventud, eh, recursos y servicios, todo eh, está conformado, tiene una estructura bastante bueno, compleja porque es grande. ¿no? Está todo estructurado como mesas de trabajo en las cuales participan dependiendo de la temática, en este caso, por ejemplo, eh, la mesa de salud, pues participa todas las entidades que trabajan algún tema de salud aquí en el barrio, también trabajan los dos centros de salud, tanto el centro de La Roca como el centro de Palma Palmilla, pues con todo, con sus médicos, con sus trabajadoras sociales, con sus enfermeros, con todo. Y, ...y bueno en este caso vecinas y vecinos no... ...bueno ahora, hace poquito ¿no? ...que se ha incorporado a algunas vecinas a, a esa mesa... ...y todas y cada una de, la, de las mesas... ...que son por temática como te comento... ...pues trabajan pues... ...cuáles son los problemas que hay en, ese, en esa temática... Y, ...y las propuestas y las soluciones... ...hace ya muchísimos años que, que el plan comunitario empezó a desarrollarse... ...eso fue en el año 2006 aproximadamente... ...cuando empezamos con la formación en procesos participativos ¿no? y, ...pero luego después eh, se generó lo que le llamamos el plan de acción integral... ...que es un tocho así, con más de setenta y tantas propuestas... ...que supuestamente si se desarrollan todas esas propuestas... ...pues lograríamos la transformación de, del barrio ¿vale? Pero eso es un camino bastante largo y, y muy largo, muy largo y la verdad que, que cuesta, ¿no? Y entonces, bueno, en esas historias andamos. Intentamos de trabajar todo integralmente. En todo lo que se desarrolla en, en el proceso comunitario, nuestro plan comunitario Proyecto Hogar, eh, que un lugar ocupa en la ODS número 10, que son lo de reducción de las desigualdades, ocupa todo, todo. ...todo va encaminado a esa reducción... ...porque si uno de los objetivos que, que intentamos de, de buscar y lograr... ...es que Palma Palmilla sea un barrio igual que otros muchos de Málaga... ...que esté en el mismo nivel... ...entonces todo el trabajo y todo el desarrollo... ...y todas las propuestas van encaminadas... ...a esa transformación... ...pero por supuesto para eliminar eh, y, y reducir... ...reducir yo diría que eliminar esa, esa desigualdad... ...que hay tan tan enorme... ...entre otras otras otra familias, otros barrios de, de Málaga... ...a ver la evolución que ha habido en el barrio... ...desde que está el proceso comunitario... ...desde que está el plan comunitario... Eh, ...hay veces que es complicado de, de evaluar ¿no?... ...porque parece como que si no, no, no se avanza... ...pero sí que es verdad que se ha avanzado... ...en muchas cuestiones y muchas cosas... ...ha habido transformación a nivel de, de urbanismo... El trabajo en red es muy bueno porque lo que tiene este proceso es que todo, como antes te he comentado, todos los agentes implicados en un territorio están trabajando todos juntos para intentar de, eh, que esa transformación llegue en algún momento. ¿no? Eh, y sí que es verdad que, que cuesta de ir eh, haciendo todos los pasitos que se van dando, parece que, que uno no llega. Pero sí que es verdad que en ese sentido el trabajo en red, la forma de trabajar, que siempre nosotros entendemos que tenemos una forma de trabajar eh, muy buena. Sí que no, todavía no hemos alcanzado los objetivos que, y las propuestas que tenemos en ese PAI, en ese plan de acción integral, que son propuestas, pues bueno, algunas bastante importantes. ...algunas yo diría son todas son importantes... ...pero hay algunas que bueno... ...que el, digo que son bastante importantes... ...por el coste económico que tiene, ¿no?... ...y por el esfuerzo que tiene. ...entonces sí que, que... todavía nos queda mucho... Po, po, ...mucho camino por, por, por hacer... ...pero eh, esa forma de trabajar... ...todos juntos a una... ...eso sí lo hemos logrado... ...que yo creo que eso es... ...un avance brutal... Y, ...y bueno, y aparte de eso, pues bueno... ...hemos conseguido pequeñas cositas... ...como en accesibilidad, en urbanismo... Eh, ...en vivienda, con la rehabilitación... ...porque eh, estas viviendas tienen ya muchísimos años... ...y un deterioro, un deterioro bastante importante... ...entonces, a través... ...sí que es una competencia de la Junta Andalucía... ...pero en este caso la ha estado desarrollando eh, el Ayuntamiento... ...y se ha podido rehabilitar muchísimos bloques... ...muchísimas comunidades de aquí de la zona de Palmilla... ...26 de Febrero y Virreina ¿no? ...entonces eso es un, una propuesta de la Gorda, como te digo... ...y si esas ha llegado a conseguir, hay otras muchas... ...como el Parque Periurbano, como la Ciudad Joven... ...otras otra de las propuestas que no se han podido lograr todavía... ...sí que llevamos muchísimo tiempo en este camino... ...pero todavía nos queda, nos queda mucho, nos queda mucho... ...que es lo que hace falta para, para que se desarrolle totalmente... ...el proceso comunitario y se consiga la transformación... ...lo que nos hace falta son recursos... Eh, todo lo que nosotros en un momento determinado eh, se hizo el diagnóstico y se vio a través del de Plan de Acción Integral, todas las propuestas que había que desarrollar para ese cambio fuera real, eh, lo que hace falta son recursos, dinero. Hay una partida económica, está presupuestada. Todas y cada una de, la, de las acciones que hay que desarrollar. están presupuestadas y lo que no hace falta es. la implicación de las administraciones. En su día, la Junta de Andalucía. ...dijo que iba a aportar un 80% de ese presupuesto... ...y el ayuntamiento un 20%, todavía estamos esperando... ...de que la Junta de Andalucía ponga, ponga algo... ...porque hay veces, hay veces que, que dicen... Pues, ...en las evaluaciones que hemos hecho en algunas ocasiones... ...en la mesa de administraciones, porque también hay... ...una mesa de administraciones, en las cuales está compuesta... ...por todas y cada una de las administraciones... ...que confluyen en este proceso, que son todas... Diputación, Ayuntamiento y Junta Andalucía. Entonces ellos dicen que bueno que aportan pues todo lo que es la, los profesionales que están trabajando en la zona, pero eso no es un, un, algo extraordinario, eso es ordinario. Nosotros necesitamos algo extraordinario para que el cambio realmente se produzca. ...y para eso necesitamos aporte económico... ...para eso necesitamos políticas adecuadas de empleo... ...para eso necesitamos toda una serie de recursos... ...para que, para que se dé, para que se, pueda, para que se pueda realizar... ...lo que es la transformación en esta zona... ...y trabajar, nosotros intentamos... ...con todos esos poquitos cositas que tenemos... Que, ...que al final es toda la gente que trabaja aquí en este barrio... ...intenta de, de sumar todo lo que tienen, ponerlo... ...porque nosotros siempre decimos que... ...ponemos todos los recursos sobre la mesa... ...y en este caso todas y cada una de las entidades que están... ...son parte del plan comunitario... ...ponen sus recursos sobre la mesa... ...para intentar de aportar dentro de sus posibilidades... ...aportar esa, ese, esos recursos e intentar de ir cambiando... Eh, ...con que todas las entidades... Eh, ...pues bueno, pues se presentan a subvenciones... ...y presenta sus proyectos ¿no? eh, ...en este caso todo va encaminado a que... ...a que se le pueda facilitar todo, todo tipo de prevención... ...tanto en salud como en seguridad vial... ...como en cualquier otra, otro ámbito... ...aquí es fundamental que la gente entienda... ...y la gente sepa cuál es... Eh, ...qué es lo que tiene que hacer para, para mejorar eh, su empleabilidad... ...qué es lo que tiene que hacer para que, no, para que su salud sea eh, pues, bueno, de calidad... ...qué es lo que tiene que hacer para tener eh, bueno, seguridad en el, en el ámbito de la, de, bueno, de la, de la seguridad vial... Y, ...y en todas las temáticas, ¿no? hay mucha, muchas campañas de concienciación... ...muchas campañas de, de, de prevención en las comunidades... ...es muy importante y trabajamos muchísimo con las comunidades de vecinos... .hay compañeras y compañeros que están en el proyecto de comunidades y están haciendo una labor espectacular. ¿no? .y a raíz de ahí ha salido muchísimas cosas porque hay por falta de. .siempre decimos que la educación es la llave. .que abre todas las puertas. .y ese, esa es el, lo que en su día, con el diagnóstico del proceso comunitario. .dijimos que la transformación vendría a través de la educación. .y efectivamente es así. La educación eh, en, su, en, su, en toda su amplitud, no solamente la educación reglada y eh, elaborada en los centros educativos, no la educación como, como abierta en todos los ámbitos, ¿no? tú tienes que tener un mínimo, un mínimo de, de conocimiento de todas la, las cosas que confluyen en tu vida y a partir de ahí entendemos que, que las personas ...que no la tienen por circunstancias... ...porque hay muchísimas circunstancias en, en, esta, en estas familias... ...porque no han tenido posibilidades de estudiar... ...porque de alguna manera la pobreza eh, es un, un dolor... ...pero eh, se, va, se va heredando de generación en generación... ...y eso es un lastre muy grande que, que llevan aportando... ...y no tienen, no tienen, no tienen habilidades, no tienen recursos... ...no saben cómo salir de, de esa exclusión ¿no? ...entonces por eso es tan importante estos procesos comunitarios ¿no?... ...por eso es tan importante que, que haya, que, que, que, que, bueno que nazca desde, desde... ...bueno en este caso nació desde el ayuntamiento... ...y toda la gente se sumó a ello... ...pero es muy importante de, de que haya estos procesos participativos y comunitarios... ...para intentar de que, de que todas las personas que no saben, que no, no, no saben cómo de, eh, evolucionar... ...y de cómo eh, hacer ese recorrido de su vida con toda la calidad posible, puedan, puedan hacerlo. Onda Color es un pilar eh, muy importante en este proceso y en este barrio... Y no solamente en este barrio, sino en toda la ciudad de Málaga, ¿no? Porque eh, a, a lo que posibilita es un derecho fundamental de todo ciudadano, de toda ciudadana, de toda persona, de toda vecino, de cualquier persona, que es la posibilidad de, de, de comunicar, de ejercer la comunicación. Hay un derecho eh, constitucional. Entonces lo que posibilita que tiene sus puertas abiertas para que cualquier persona pueda eh, desarrollar. Siempre eh, tenemos una. Una cosa que somos, eh, ¿cómo se dice?, mm, consumidores de, de comunicación, pero no la, no, la, no, no la devolvemos. Entonces, una de las cosas fundamentales que tiene Onda Color, en este caso, es que eh, posibilita de que cualquier persona pueda comunicar. Lo único que me queda es que cualquier persona, cualquier vecina, vecino o cualquier persona que quiera esté interesada en participar en el proceso comunitario, en el plan comunitario Proyecto Hogar, puede llamarnos por teléfono, nos puede escribir por correo o directamente por la página web puede encontrar cualquier tipo de información. Pero os voy a decir lo que son los dos números de teléfono de la sede del Proyecto Hogar, ¿vale? el 951 92 89 20 y también tenemos un segundo número que es el 951 92 86 64 el correo electrónico es eh, grupo coordinador proyecto punto gmail.com y eh, la página web pues puede localizarla pues, buscando plan comunitario proyecto hogar y la, y la encontrarás rápidamente así que muchísimas gracias